Te quiero, pero solo como amigos. Hay amores que empiezan con una mirada, puros como la infancia, amores que son leyenda. Así que dime, ¿por qué algunos de ellos tienen que esconderse tras las puertas de un armario? And make it good